Las ánimas se dispersan con paso, por tu chalatina, par brazos, no avanzo. Tengo mis de rabia profunda al Samsung y sento una veu agua crida singular y em em a La agonía me sembra poco, cuando me siento respirada sin 44 o'clock. A los vil subartisis, pero no puc ni distinguir Refrego la cara par jeroglificos, de code move. No creyendo en los humanos, pero me living proof. Todo i que viste en un peña sagarle, mi Ya y a respiri que respirilla mogi, su viva de un mogi y soy la de debo al baraca ves cómo sus difumina y se escapa y a ir a capa tierras de show con las paridas y malas formas de codes hay algo muy trascendental que se me escapa le doy vueltas mientras nacen las babel sobre el papel de plata y Niños con más fondo que aletas que niatas, yo les sigo dando vueltas, pero se me escapa. Como casi todo lo que quiero se me escapa, estoy pagando caro el precio de ser una lacra. Vacío los peniques en la puta, traga perras, mi hombre no se llama Pedro, pero pica piedra. Bajo a Marruecos en chancla, solo para ver de cerca mi miseria expuesta. Gracias por hacerte cargo, ojalá algún día sonrías al ver el rostro del marco. Solo yo sé de lo que hablo Que no lo sepas tú no me preocupa demasiado Mi cerebro calcinado Pecas pa' otro lado Sigo siendo esclavo Detrás de lavabos 37 grados de cartas y dados Floto como minas en Belgrado Por ahí andan en trifulca Yo estoy en islas de calidad y Santas Pascuas Buscando en las profundas aguas Sin autocontrol apenas Quizá llueva mañana Medusas son de diva a pensar otra cosa Me lo dejé en casa Me apuran por desconfianza Mas ya tengo una edad para esas mierdas Durmiendo la mona sin novedad Mientras tanto algo en la tele barato Y las maldiciones al unísono En un constante todo se vacía y mormes Buscando el tapizado sin suerte Lo viví de cerca cuando el viernes tomábamos lo de siempre No recuerdo la rue pero creo leer las. El profe me aconseja por los brotes, los malos trotes. No lleva toda la razón en That Forgotten. Acércame el abrigo y dime dónde. Apúntate el error como otras veces. Nobody can be perfect. Red Namibia. Hey, check, check. It.